sí, bueno eh, yo lo que quería era felicitar a, a Movistar por, por este sello creo que, que cumple una función muy importante obviamente la, la industria y la música en general ha cambiado lo que no va a cambiar y, y probablemente ahora se esté escuchando más música que nunca eso sí es cierto eh, todo se intenta acomodar dentro de, de lo que es la industria discográfica pero cumple una función que me parece que es fundamental que es apoyar los nuevos talentos es decir una de, las, una de las cosas en las que más se ha debilitado quizás la, la industria a mi modo de ver es el apoyo a los nuevos talentos esa es una de las consecuencias de ese intercambio tan generoso que, que existe en internet entonces este, yo creo que es importante el trabajo que están haciendo creo que además eh, pues van a aceptar en muchos de esos, de esos artistas a los que van a apoyar como el caso de Rackdoll creo que son unos artistas que van a van a oír de ellos, pues ya, ya están oyendo, pero van a oír mucho más de ellos. Y, y poco más, solo agradecerles de nuevo que estén haciendo esta, esta aportación.